Un amigo de Putin revela por qué Obama no se queda a solas con el líder ruso. Músico ruso prominente y amigo del presidente del país eslavo, Sergei Roldugin habló de las cualidades personales de Vladimir Putin, y reveló el secreto del mandatario estadounidense, Barack Obama, en una conversación con los periodistas tras la ceremonia de los premios estatales en el Kremlin. Quiero confesarles un secreto. Es un detalle. Los guardias de Obama no se atreven a dejarlo a solas con Putin. ¿Lo entienden? Es un indicador muy importante, aseguró el músico, citado por el portal lenta.ru. Asimismo, Roldugin elogió algunos de los rasgos personales del presidente de Rusia. Sí, muchas flechas de crítica caen sobre él, pero no les tiene miedo. Afirma, he decidido así. Él no tiene miedo de la responsabilidad. Mientras que los políticos occidentales y estadounidenses no pueden decir lo mismo, opinó Roldugin. Agregó que esta es una de las diferencias entre Putin y la canciller alemana. Angela Merkel, el líder francés, François Hollande, y el presidente estadounidense, Barack Obama. En respuesta a la pregunta de los periodistas si ha cambiado mucho el carácter y la personalidad del presidente ruso con los años, Roldugin afirmó que lo que no ha cambiado es su aspiración de beneficiar al Estado.